Aprendiendo a usar Orquestram. ¿Para qué sirve la sección Calendario? En la sección Calendario puedo ver las cosas que voy a hacer hoy, esta semana o este mes. Y apuntar nuevas cosas para hacer. Para ver las cosas que voy a hacer esta semana, primero pulso el botón Calendario. Después, el botón Semana. Y giro el dispositivo. Deslizando mi dedo hacia abajo puedo ver todo lo que voy a hacer. Si quiero apuntar cosas nuevas, pulso el botón Lápiz y giro el dispositivo. Elijo el día y la hora a las que haré esa actividad. Escribo lo que voy a hacer. Pulso la flecha atrás el botón enviar y giro mi dispositivo, mi actividad ya estará apuntada en la agenda. Para volver a la pantalla de inicio solo tengo que apretar la flecha atrás.